Y ya estamos comunicados eh, con Janet Choque, que es del MT Rural, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Rama Rural, por el tema que veníamos hablando con Graciela hace un ratito del de baño. Ella también estuvo... En la jornada esta que hicimos de autoconstrucción, de jornada participativa junto con técnicos, investigadores, de la, de la construcción del baño, del módulo sanitario, y también nos va a contar su experiencia y cómo lo ve el MTE en, en su caso. Janet, gracias por estar conectada. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas y todas? Te escucho un poco vasco. A ver si podemos mejorar un poco la, la comunicación. ¿Vos me escuchás bien? Yo te, escucho, yo te escucho bien. Ahí, ahí estamos. Uh -huh. Janet, eh, bueno, eh, estuviste el otro día en la jornada ahí en el IPAF, en el, en el INTA. Contanos cómo viste, cómo, cómo ves eh, eh, esa construcción y cómo ves la funcionalidad que tenga eso en la quinta de les productores. Eh, bueno, yo es la primera vez que, que voy así en, en, de forma física a nuevo lugar a ver eh, la construcción, está muy avanzada. Si bien yo ya conocía más o menos el proyecto de cómo venía eh, avanzando y cuáles eran los objetivos de, de, de, eso, de, esos, de, esos, de esos baños, ¿no? Que son bastante, lo voy a decir, no me sale la otra palabra, pero de los baños, eh, ¿qué, ¿qué funcionalidad, qué, qué funcionalidad tendría para nosotros, para las mujeres que vivimos en las quintas, que quizás en muchos lugares eh, la, la la precariedad en la cual están nuestra, nuestras casas o, o nuestras higienes? Eh, creo que eso va a ser un, un cambio bastante rotundo para las compañeras, para las mujeres que trabajan en la, en la quinta, en la ruralidad, ya que eh, tienen todos los servicios garantizados, ¿no? Eh, muchas veces las mujeres damos a nuestros hijos o nuestras hijas e hijos en, en, palancanas grandes, y no tenemos las eh, en eh, agua caliente, ni lucha en agua caliente, para poder eh y no tanto así también para lavar la ropa, tenemos que usar varios montones, eh, Incluso en muchos lugares a coger varios eh, cuadros de agua, ¿no? Entonces eso, eso hace también que eh, limite mucho el trabajo, eh, o mejor dicho, nos nos, nos ocupa mucho tiempo el trabajo, eh, que quizás nos, nos toca ir a la quinta y tenemos que estar eh, a, a mantener agua y todo eso, entonces como que se nos complica eh, eh, el higiene personal y el higiene de la familia. Y yo creo que este proyecto, esto, la, la construcción de estos sanitarios sería eh, un golazo si, si se podía implementar entrar a las quintas. Y lo bueno es que se puede trasladar, porque muchas veces, oh, una de las grandes problemáticas que tiene Sintero Fruta ortigala es que eh, la mayoría de las familias alquilamos y eh, los alquileres no son más de dos años. Si el saldoño le, le, le, le canta y le te dice te tenés que ir, te eh, tenés que ir y dejar toda la construcción, rollovártela. Y por eso siempre optamos por, eh, por casas precarias, hechas de madera, de chapa, ¿no? Eh, para no dejar la, la construcción hecha eh, para los dueños, que eso les queda para los dueños, ¿no? Y eso es una, una problemática bastante importante que tenemos que las familias de eh, agricultoras eh, del cinturón hipartícola, que es el acceso a la tierra y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esta con este proyecto eh, va a cambiar la, la realidad de muchas mujeres eh, campesinas que trabajan en el cinturón y de los ¿verdad? No. Claro. A nivel nacional, obviamente. Sí, eh, y el MTE fue una de las organizaciones que participó de, del diagnóstico y de la demanda también. Eh, Graciela hace un ratito nos contaba que hace tres años se reunieron con organizaciones, entre ellas el MTE Rural, y sí. le pidieron eh, un módulo, un baño, en este caso un baño, o un espacio, en este momento se planteó como un espacio donde la... Eh, la mujer lo, y las lo, niñas puedan estar cómodos, con, con intimidad, sin estar atadas a, a situaciones de, de, de abuso. Y esa, ella lo resaltaba mucho eso. Y yo supongo que eh, ustedes, como mt Rural, y vos que sos eh, me, dijiste, me decías el otro día que estabas trabajando en el tema de género dentro de la organización, también es, es un, una cosa importante que en ese espacio puedan estar tranquilas. Sí, sí, eh, yo estoy en la parte de, del área de género, hace más o menos cinco años que venimos trabajando con, con compañeros En en rondas eh, de mujeres y en, en formaciones, ¿no? venimos formando eh, con, con temáticas de género, eh, accesibilidad de derechos, acceso a la justicia eh, y bueno, también tiene, eh, y es, este problema salía a raíz de que, bueno, nosotras sí, con un grupo de compañeras militantes que venían desde la urbanidad a hacer las rondas, entonces... En todas las tiendas que íbamos, veíamos esa precariedad de los baños. Yo creo que eh, el rural, el salud rural, eh, tuvo que ver mucho que ver con, la, con, la, con el diagnóstico porque eso era invisible, ¿no? Entonces uno dice, no, pero ¿por qué eh, haces un baño...? Eh, en esas en esas condiciones, ¿no? entonces yo cuando el dueño de la quinta te tiene que garantizar una vivienda, te tiene que garantizar un, la higiene personal, ¿no? porque generalmente en la quinta se tiene un pedazo de tierra después todas las instalaciones de agua, las instalaciones de la casa, todo eso lo tenés que hacer con tu propio capital, y, y una de las compañías decía, a nosotros no podemos invertir tanto en algo que no nos va a quedar para nosotras, o para nosotros o para mi familia, porque es eh. Con, eh, eh, cumplimos la cuestión de alquiler y nos tenemos que ir, bueno, esa construcción queda ahí, eh, no no lo, ponemos, no, lo, no lo podemos llevar, ¿no? Decía. Entonces todas esas cuestiones creo que tienen que ver eh, a raíz de que de que fuimos eh, haciendo las rondas en diferentes quintas y en todas las quintas se ven de, de igual forma, ¿no? Entonces eso, eso creo que... Eh, de muchas particularidades, que lo que formaron parte de, de, del diagnóstico de este proyecto que eh, estamos esperando con ansia para que eso pueda instalar en las casas de las, de las familias agricultoras. no eh, Yo creo que va a ser un cambio muy rotundo, como lo dije, lo dije en un principio. Janet Silvio Pérez te saluda ahí, por ahí tirar una data también a nosotros, nuestra organización. El último relevamiento que hicimos: más del 80% de los contratos. Eh, prohíbe directamente hacer mejoras de materiales en sí. el terreno alquilado. Eh, si no, Son algunas de las cosas y, y escuchar que una productora avale una, un proyecto como esto, la verdad que nos llena de alegría también, porque donde vemos que las instituciones han tomado la necesidad de los productores, lo que ha venido trabajando mucho la parte extensión universitaria y también del INTA, eh, que vemos que tantas reuniones eh, y reuniones dan sus frutos, que muchas veces nosotros como productor nos cuesta, y ver estos resultados también, eh, digamos que se premia el tiempo como nosotros siempre nos dicen, en las quintas, tiempos perdidos, no Dice. Claro. <ríe> eh, porque son horas que por ahí uno no trabaja, pero ver estos resultados también te, te ayuda mucho y la verdad que eh, están haciendo un gran trabajo ustedes como organización. Felicitarlo por eso y también ver en, si en algún momento te podés pe pegar una vuelta acá por la radio así profundizamos todo el sí. trabajo que vienen realizando ustedes. Sí, sí, cuando, cuando me dicen, estoy. <ríe> Ahí en, la, en la radio, ya estuvimos hablando con Fernández, que ya eh, algún día iría a, a, a al barrio Códromo. Claro, ¿Cómo Elena? te va, Janet? Ah, eh, una... Nazario te habla, estuvimos charlando, charlamos muy poco ese día, pero bueno, por lo menos nos conocimos, ah, okay. y, y como dijo Silvio, es muy importante que una compañera del Cordón Hortícola esté en esto, sobre todo de la magnitud que tiene la organización, eh, no es para menos, no participar en estos temas, eh, vos mencionaste todo, la precariedad que existe sobre el cordón hortícola, las familias, cómo viven, en realidad cómo vivimos y, y cómo trabajamos, así que este proyecto me parece, lo mencionaba yo antes que vos estés al aire, que eh, me pareció muy importante, yo participé... Eh, de, otro, de otra jornada con otro sistema similar pero tiene algunas cosas que son distintas así que me pareció por esa razón eh, eh, muy importante que, que estén pero me pareció eh, por, un, por otro lado que poca participación de los productores o de los referentes eso me pareció medio como que estamos este, muy alejados de las cosas que se vienen haciendo en, en favor del, del cordón hortícola, ¿no? Claro. Sí, por ahí eh, también la falta de, de información, quizá también, que, que no nos eh, acerca a esos lugares de, de, de donde podamos construir en conjunto con las, con las instituciones, ¿no? Claro. Yo creo que este que este proyecto que se está teniendo en cuenta el productor y la productora. Eh, es, un, es un cambio bastante rotundo, tiene una perspectiva de género. Eso creo que encaja eh, bien en, en lo que venimos trabajando como organización también. No solamente en el acceso a esa herramienta que es fundamental para la vida de mujeres, sino también en otros en otros aspectos. Nosotros como organización, como rama rural, siempre luchamos por las eh, diferentes eh, eh, particularidades que tiene nuestra rama, no que es la, la ruralidad por ejemplo, el acceso a la tierra, la ley del acceso a la tierra, la ley de, prote la, la ley de protección de los de tintones verdes, que también tiene que ver con, con, con, con los temas de alquileres, que muchas veces las se están siendo, más a, lo, a los fondos más al, a lo lejos, ¿no? Se están se está alejando cada vez de las zonas cada vez más de las zonas pectorianas. ¿no? Y eso tiene tiene que ver también con la especulación de la inmobiliaria, ¿no? De a quién le vamos a vender la tierra, a quién le vamos a alquilar y quién salga más fuerza esa tierra, ¿no? Muchas veces... Eh, los las casas country, eh, todas, esas, pues, todas esas cuestiones eh, eh, también es como que van eh, alejando a, la, a, la, a los productores y a las productoras y desplazándolos más lejos y más lejos y eh, también desplazándolo de sus derechos, ¿no? como se les acceso a la educación, acceso a la... A la, a, la, a la salud, ¿no? muchas veces nos quedamos alejados y no tenemos medios de transporte público para que nos acerquen a las grandes ciudades donde están todos concentrados, los, los hospitales, las salistas y demás. Y eso también tiene que, que ver con que las instituciones podamos eh, trabajar, en, trabajar en conjunto con las instituciones para crear políticas públicas eh, que favorezcan al pequeño productor y a la pequeña productora, ¿no? Porque eh, más allá de que somos eh, productores y productoras es como que eh, es, es el sector que más alimento produce para eh, para el mercado interno, ¿no? Para abastecer a la a la, a la a la, a la gran mayoría de los centros, eh, de los de los mercados centrales, ¿no? Y eso tiene que ver también con que si no hay estos productores y productores que producen esos alimentos, yo creo que ahí la crisis alimentaria que sea mucho más profunda. Por eso nosotros como un movimiento, como Rama Rural, pensamos eh, en estrategias y en herramientas mucho más... Eh, mucho va a ser a nuestra gama, ¿no? Por ejemplo, hoy en día estamos, pensando, estamos creando como una federación para, para tener esa herramienta y poder luchar por el acceso a la tierra, poder luchar por los derechos que nos, que nos corresponden a los pequeños productores y a las pequeñas productoras. Yo creo que esta herramienta de, de, de la federación agraria que queremos conformar a nivel nacional va a ser una herramienta fundamental para que nuestros pequeños productores y nuestras pequeñas productoras de, de, de las cinturones verdes en... en no solamente acá en La, en la Plata, Florencia Varela, sino también a nivel nacional, el Centro de Várdenes en Mendoza, en Santa Fe. Eh, entonces, para fortalecer esos, esos sectores, tenemos que crear una herramienta mucho más donde nos permita discutir nuestras nuestras necesidades, nuestras nuestras dificultades en, un, en una mesa donde nos puedan escuchar con una, una herramienta más eh, más sustentable, ¿no? que es la, la, la Federación Agraria que queremos conformar con varias cooperativas y y nada, yo creo que eso va a ser también algo, algo, algo histórico, que los pequeños y, y pequeñas productoras de las de los distintos sectores podamos formar parte de esa federación y poder discutir nuestras necesidades y nuestras dificultades en, el, en cualquier momento de enlace y poder politizar nuestras necesidades no. Bien, Janet, eh, sí, el, el lo de la federación que nos contabas es muy importante. Quedamos eh, que cuando esto se vaya conformando un poco mejor, cuando esté ya más, más, eh, eh, con más entidad esa federación, volvemos a hablar, y si no, cualquier tema que nos convoque. Te agradecemos eh, mucho, y bueno, te esperamos en la próxima. Gracias, compañera. Sí, compañera, gracias. la verdad que estaría para charlar dos horas más, pero el tiempo acá nos corre. Bueno, quedamos pendientes, vamos a ir coordinando la próxima, la visita en el piso, así que te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Dale, gracias. Gracias a ustedes por ponerme al aire, así que gracias. Me en gracias. el aire comunitario, pasaba Janet, Choque, e integrante eh, del MT Rura, eh, MTE Rural, la línea de, de perspectiva de género está trabajando ella, que nos contaba su, su visión y de la, de la federación, la del de, MTE, sobre el tema del baño este que estuvimos, que es para productores familiares. Ya casi nos estamos yendo. Hacemos... Atando cordones. La voz, la voz es lo de que lo que no se